Derechito Luis, somos RC Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte la nueva reseña de yu -Oh! R3 de RDC Ediciones. Esta miniserie spin-offs que salía de yu -Oh! luego del torneo de ciudad batallas pero antes de los memorias del pasado las memorias antiguas de nuestro faraón atem y además abriremos un par de sobrecitos de la colección número 27 de fortnite de la expansión de paraíso capítulo 3 temporada 4 en la búsqueda del pela del pela del rayo del dios del bueno no es el pela del rayo pero en eh, la roca johnson Ahora sí, vayámonos derechito al vicio con esta nueva edición de bolsillo que hicimos en RS Ediciones. ¿Por qué? Porque queremos saber qué pasó con Pegasus, cómo es que Yugi terminó trabajando con el enemigo y por qué son gemelos, por qué los huerfanillos de Pegasus son gemelos, por qué tiene esos dioses oscuros, qué va a suceder con Kaiba, va a poder retomar su corporación con ayuda de Mokuba y Joey? Joy, ¿Va a poder vencer a todos esos mercenarios? Entonces en más lo veremos a continuación en esta tercera parte de los 5 tomillos de yu gi -Oh! r Ahora vamos a ver cómo yu hace equipo con uno de los gemelos malvados. Pero este se va a enfrentar a su hermano porque no quiere renacer a Pegasus a través del cuerpo de Anzu. Pero antes van a tener que enfrentarse a la Soul Lion y a otros monstruos poderosos. El bandido Kid mientras tanto se mea de la risa mientras el fantasmita de la pobre Tea está ahí al lado de yu diciendo Ay pobrecillo, pero cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia de este sujeto que no tenía cartas en su mano? Claro que sí, es traerlos a todos sus, a todos sus equipamientos y transformarlos en monstruos, en monstruos poderosos y atacar con de todo al pobre Ted Banias, al pobre, al pobre que estaba detrás, detrás de este ataque. Pero, pero el bandido que todavía tiene que seguir adelante, él los va a llevar hacia donde están los demás. Mientras tanto, Joy, mientras tanto Joy se encuentra con una colegiala toda sonrojada que estaba ahí a punto de tomarse un cafeciño y sale corriendo que corre que corre hacia el ascensor, pero Shonouchi, nuestro Joy va a tener que tener un duelo con ella ella es la jefa de ese piso porque sí, a pesar de que no tiene experiencia como duelista se va a enfrentar a Joy, ¿Qué tipo de jugada va a tener o solamente le va a detener con sus encantos y su sonrisa colegiala, pero pero pero pero es hora del duelo y y Joy tiene varias cartas en sus manos Tiene al lagarto que cuchillea Y al lagarto que ataca Mientras que ella solamente tiene un mes de experiencia Pero bueno Joy empieza con una carta boca abajo Con el lagarto cuchillero Y con el pequeño Wingward. Con el pequeño Wingwark. Van a tratar de atacar Pero ella va a empezar a utilizar Cartas, cartas para contraataques Cartas para que empiecen a tener Diferentes daños Nuestro Joy Entonces vamos a ver que va a empezar a jugar cartas De puro, puro, puro contraataque Obligándolo a atacar a su rey son Y a su reina son Con la carta de Queen Swan. Va, En realidad son el rey títere. Y la reina títere. Joy invoca su Erfrit Va a tratar de atacarlo, pero, pero, pero ella maneja el campo, ella maneja los ataques y hace que Joy vaya perdiendo vida y vida, turno tras turno. Pero Joy va a poder, va a poder seguir atacando a estos monstruos de fuerte defensa o va a sucumbir. Va a sucumbir ante la belleza de su duelista, de su rival. Yo iba a sacrificar para invocar al Dark Knight Guiltya. Otra versión del Guiltia, bastante copado. Esta carta. Mmm, no me acuerdo si había salido la versión en TCG. Pero no CG si sí estaba bastante buenísimo. Sin embargo, ella logra invocar otra de sus cartas de títeres. Y Joy sigue teniendo problemillas en el campo Así que trata de convencerla mentalmente para que se una a la batalla Para que empiece a atacar directamente y que no juegue de contra y contra y contra Porque si sigue jugando de contra, va a perder Mientras tanto, ¿qué pasará con Joy? ¿Va con Yugi? Eso lo veremos en el siguiente capítulo Porque Joy no se puede rendir Joy tiene que pelear por la bella Anzu para recuperar su cuerpo Pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero para eso, va a meter una nueva fusión, una nueva fusión con su Gyrfrid, y va a utilizar la carta de ataque continuo para atacarla con de todo para traspasar sus defensas y vencerla sin embargo, ella lamentablemente no tiene la llave para poder subir de piso solo le hacía perder el tiempo Mokuba le va a ayudar, pero Kaiba mientras tanto ya está en el piso final, a punto de enfrentarse a Yako, al malvado de Yako, y mira cómo le pega un tortazo con su valija un valijazo en la cara de Tira, Pe pero él trata de convencer a Kaiba de que se le una para vencer a Yugi. Al verdadero villano, según él. Al que terminó sucumbiendo con la vida de Pegasus. Pero todavía hay dos duelistas más que se tienen que enfrentar a Yugi. Antes de que este llegue al piso con, su, con el hermano de Yako. Pero Yugi va a jugar en su modo chiquito. En su modo todo chiquito. Mientras que deja al Yami totalmente descansando. Y empieza a jugar con una baraja de juguetes. Vamos a ver que empieza a invocar juguetes. Mientras que el otro... Utiliza cartas de abductoras para poder controlar a los monstruos, al soldado de juguete de Yugi y ayudarlo en contraataque, pero Yugi logra meter una defensa para que sus puntos de vida estén a salvo. Invoca al Silent Swordman, que también está chiquito al igual que él, y va a empezar a subir y subir de nivel. Mientras tanto el otro invoca al Z -Reticulonte, o Reticulante, que es otro alienígena más poderoso. ¿Es un mazo de alienígenas? Mientras que el mazo del silencioso de Yugi va subiendo de poder. Pero Yugi, Yugi, Yugi necesita sí o sí de turnos para poder hacerlo fuerte. Mientras que él, la baraja me voy, acá se nos fue la cámara totalmente. Mientras que la jugada cósmica de su rival va a hacer que Yugi vaya perdiendo los turnos, el tiempo, y que sus monstruos no tengan este poder del leveleo, los monstruos level como el Siren Swordman no van a poder levelear, entonces Yugi utilizará una carta de la caja de juguetes para poder proteger a su mago de juguete, que es como una especie de mago oscuro pero hecho de juguete, y la cámara no quiere volver, tenemos que regresar, tenemos que regresar al Ui, al momento en el que Yugi invoca otra de sus cartas para poder enfrentar al Z reticulante, hasta alienígena del espacio pero, pero, pero, pero, este va sacrificando sus monstruos para invocar otro bicharraco más poderoso. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a capturar al monstruo de Yugi para hacerse más fuerte, más poderoso. Entonces Yugi, el Yami va a aparecer en medio de la batalla, pero para darle ánimo al yugi chiquito y regresarlo al control de su cuerpo diciéndole que él va a poder protegerlos, que él va a poder pelear por ambos y es así como invoca nuevamente, saca a su mago de juguete a su especie de mago oscuro y le da mucho más poder va a poder vencer al monstruo de su rival ¡Claro que sí! El pobre Depre Scott va a perder este combate. Entonces así es como nos preparamos para el siguiente tomo donde Jaco le ofrece a uno de los dioses oscuros acá y va. Pero bueno, vamos a ver nuevamente en el episodio 4 cómo continuará esta historia. Y a ver si abriremos un par de sobresiniños de Fortnite. A ver si en esta ocasión tenemos más suerte o tendremos más repetidas. Vamos a ver si en esta salen las cartas más raras. Porque te digo, haber comenzado a abrir esta colección de la saga número 27 de Fortnite, con cartas muy poderosas, nos subió un montón. ¿Las expectativas van a ser cumplidas o no? Vamos a ver 5 cartas por sobreciño Y la primera que nos encontramos es... La mochila Stinger Pack. Una mochila bien anárquica, llena de púas, bien heavy. Bien heavy, bien panquera, con 855 puntos de tecnología. Seguido de... Tenemos y un vinilo musical que son. están de moda totalmente en todos los kioscos más caros del país. Con 760 puntos de resistencia. La balada del pequeño gris. Me copa, me copa bastante. Seguido de.. Esta es la Maltitours Cape, la capa poderosa de Thor. O del poderoso Thor. Recuerden que el Maltitour es el título que se le da en el UMC, en el universo cinematográfico a la Thor a la Thor Mujer, o Thor Woman, o Thor, o Thor Rubia, ¿cómo lo llamarían ustedes? Pero bueno, mientras que en los cómics el Mighty aparece en diferentes personajes, en diferentes Thors. Entonces esta Thor tiene 900 puntos de tecnología, bastante copado, seguido por... Uy, se me cayó la carta. ¡Epa! Lo tenemos a Red Cloud con la máscara rojiza, Red Cloud tiene unos... 950 puntos de ataque bien poderosos con 880 de resistencia tipo ninja. Está bastante copado. Encontraremos una versión sin la máscara. Y por último, en este sobrecito tenemos a otro Crackshot, Crackshot que es el casca nueces pero oscuro tipo tijereta de pesadilla total con 900 puntos de tecnología y 875 puntos de ataque como para asustar con de todo en Halloween. Vamos por el siguiente sobreciño que es, a ver si sale el Pela A ver si sale el Pela o algún superhéroe poderoso como Hawkman O, uh, Doctor, Doctor Destino sería buenísimo, Doctor Fate de la película de Black Adam Vamos a ver qué tenemos a, el ala delta Hot Slurp Balloon Un globito poderoso de 870 puntos de tecnología, tipo tijera, con un fondo bastante clásico Seguido por el Club Shaker, con la, es una cabeza de bola de nieve navideña, con un árbol navideño adentro, jo, jo, jo, tipo tijera, con 885 puntos de ataque y 895 de tecnología, bien misterioso pero oscuro a la vez. Seguido de la Vivi Kassain, qué copada de la Vivi Kassain tipo tijera. Con 885 puntos de ataque y unos colmillitos bien vampirescos. Bien poderosa con 825 de tecnología. ¿Hasta ahora la mejor carta de este sobre? ¡Claro que sí! Seguido de... El Weird Perry, Lo tenemos al Berry ahí todo robotizado con 795 puntos de tecnología. Nada mal. La última carta de esta tanda será entonces... El pequeño sedita, el pequeño Silky, con 760 puntos de tecnología, Silky es en inglés, el nombre de este pequeño extraterrestre mascota de Starfire, tipo tijera, 760, bastante bien. Pero bueno, entonces de esta tanda, de esta tanda de cartas, sin duda, la Bibica ha sido la mejor, pero comentanos debajo del video cuál ha sido tu favorita y cuáles ya tenés. Bueno, somos RDC Cine Somos suyo RDC Cine Y nos vemos en una próxima RDC Ediciones Yéndonos siempre derechito al vicio Muchas gracias por seguirnos, por ser parte del canal Por seguirnos en Instagram Y por comentarnos siempre Yéndonos derechito al vicio